Pues la colaboración pública-privada está aquí para, para quedarse si, además, conseguimos que sea, sea ágil. El, hay casos de éxito y lo que se demuestra es que con innovación abierta y colaborando con startups y con el talento externo y ofreciéndoles todas las facilidades para que desarrollen ese, ese talento, podemos generar aportaciones de valor al, al sector público y al, y al ciudadano. Pero siempre y cuando consigamos acompasar los ritmos, la administración pública, el sector público, las grandes empresas, no hace falta solo el sector público, van a un ritmo y los emprendedores van a otro, porque si no mueren. Y la clave del éxito reside en eso, en acompasar esos ritmos, ir al ritmo de, una, de un emprendedor, de una startup, ...y a partir de aquí ofrecer, ofrecer valor... ...y en formato de innovación abierta... ...el valor aparecerá del talento que atraigas... ...y, y eso es, la, es lo que aporta el, la colaboración. Pues hemos visto diferentes proyectos interesantes... ...y los cuales hemos estado acelerando en varios años... ...hay una fase previa en la cual no era Correos Labs... ...pero sí que generamos un, un proceso de captación de información... ...con una startup que la volcábamos a los datos abiertos... ...de una administración pública local para... Compartirlo después con otras startups y, y desarrollar modelos de negocio basados en, el, en, el, en servicios de, de medición de contaminación medioambiental y en la captación la hacíamos con nuestros carteros y con sensores y eso fue un caso de éxito que generó, que generó premios para la startup. Y de las últimas ediciones, ya dentro de Correos Labs, pues uno de los casos de éxito es DotGIS, que es una, una, una startup que estamos acelerando, hemos acelerado en la, la edición anterior, que lo que hacen es desarrollos de, de análisis geo, de geoposicionamiento usando software libre y herramientas de, de desarrollo que realmente nos están transformando la manera de nosotros gestionar, gestionar esos datos. Y por último, y que, en mi opinión, se tendría que considerar como un, un dato abierto, es el perfil del contratante. La administración pública tiene muchísima información sobre los procesos de licitación, que son muy repetitivos, y que ofrecidos a una startup, en este caso, Recognite, que lo que hace es aplicación de inteligencia artificial sobre documentos, están mejorando cómo se tiene el proceso de licitación pública. Y este es otro de dos ejemplos. Este año hemos lanzado nuestro tercer reto y a ver lo que aparece. Yo los problemas los... Me a problemas generales, no hace falta concretar en datos. O sea, el gran problema para las startups es, durante el periodo de aceleración, es conseguir que realmente la administración pública o la empresa pública vaya igual de acelerada que la, que la startup, o sea, que vaya a su ritmo, es un tema de ritmos, y el siguiente es escalabilidad. Una vez... Se ha acelerado la startup, si después quieres dar continuidad o la continuidad tiene que ser dentro del sector público, hay limitaciones de solvencia donde una startup no puede competir con otro tipo de, de empresas. ¿no? Para mí el gran problema es la continuidad en el negocio, de su negocio dentro del sector público, porque somos extremadamente lentos en la contratación y ellos deben ser extremadamente rápidos en su ejecución de negocio.